Sobre algo muy relacionado a lo que estuvimos charlando ayer, un juego que bastante vintage de los años 90 que regresó y era el Tamagotchi, sí. esta mascotita virtual. Y hoy vamos a hacer como un, un camino hacia atrás, vamos a recorrer algunos de los juguetes de los 90 que nos van a traer algunos recuerdos. Me encantó. Nos acompaña ahí un poquito la música y bueno, cada uno de estos juguetes fue como una. A ver, algo muy importante para todos los niños de los 90, algunos se perdieron en el camino y algunos tienen su versión actualizada, por Ajá. así decirlo. Uno de ellos, por ejemplo, es el Tamagotchi, que era el que estábamos sí. hablando, después tenemos algunos, ahí estamos viendo... Claro, ahí estamos viendo varios. Por ejemplo, ese que era como una especie de pegatina, que no sé si lo tenían. La tirabas al vidrio, por ejemplo, y se quedaba pegado se quedaba y te lo pegado. tirabas de vuelta. Todos Los chupetitos que estos, sí. que los usabas también mucho de collar. Sí, no sé sí, si los sí. Y cada vez venían más grandes. Sí, tenías todo colgado. Eso. Y los coleccionabas, ¿viste? Es como que... Nos vas utilizando las tolas, no sé si se las Ustedes acuerdan, a veces venían... para acordarse de esas cosas. No, sí. Ah, chicos, esa, la amaba... El Viewmaker. Ah, Ajá. ¿Qué ¿qué el Viewmaker? El Viewmaker era como Eso. un dispositivo, porque ah, vamos mirás. Sí, claro, mirás. Es que la dimensión. Es para que Ese es viejo. Es porque... Pero yo llegué a verlo. Del siglo XX. yo llegué a verlo porque era uno de los juguetes que tenía mi abuelo en su casa, claro, por ejemplo, claro. entonces ahí los conocí. Este es buenísimo. Buenísimo. Tiene su vida localizada. Ah, un el de sí. los pescaditos pesca, pesca Magic. Sí. Ah, Ahora se llama así. Sí. ¿Y en qué ha cambiado? Está buenísimo. El dispositivo es el mismo. Es que no puedes modernizar No algo puedes modernizarlo. No, no, no Pero lo encontramos, por ejemplo, en Mendoza Plaza Shopping, en los juegos. Tenemos sí. la posibilidad de jugar, pero versión ah, gigante, ¿viste? Claro. Con una caña de pescar ah, muy real, muy sí, parecida. Se lo con... regalaron a Fran para el cumpleaños. ¿La claro. versión nueva? Sí. Me quedo con esta versión con las chiquititas, sí, viste que tenía como un, una perillita que la tenías que girar y girar y te mataba las no sí. si ¿te acordás No, no Yo sé, no, me acuerdo que me porque ponía nerviosa en el momento de que es terrible, te abría justo y te cerraba. No sé sí, si sí, sigue viniendo, pero me parece más ochentoso. ¿Cuál? El Simon, sí. ah no, sí, sí, sí. ¿Han jugado Simon? sí, sí. ¿Sigue es triangular, sí. sí, te juro, sí, muy te bueno. juro que esta tarde me voy al centro. Después lo veo, tenemos... Lo veo al Rossi que me venda uno <risa> que en... Que te venda un Simon. Un Simon. Y también bueno, lo jugamos. ¿verdad? Mi amigo sí. Héctor Rossi. Escuchame, el Simon te sirvió un montón y te sirve para la memoria. Para la memoria, para la memoria. Es impresionante. Por eso sí perdí. Bueno, ahí veíamos también en una imagen unos... <risa> que Ay, se llamaban Farbeats, que, sí, que eran pobres, como sí. una mezcla Tazos. de un animal con un pato, con un sí. dúo. Era, un, Era una mascota. Una mascota, sí. exactamente. Dicen que fue uno de los primeros juguetes inteligentes, sí. porque Ajá. te hablaba. Claro. Había algunas versiones que te hablaban, incluso una marca muy conocida de comida eh, en uno de los premios que te daban para los más chicos, dentro del, del paquetito de feliz. la comida. Ajá. Claro, no sabía sí. si se podía decir cajita feliz. Sí, sí, sí. Eh, te daban un Ferby de, de regalo cuando salieron por primera vez Me acuerdo al mercado. Igual yo amaba. antes de esa cadena era fan de otra cadena, que ¿Cómo? ya no existe. ¿Ya no existe? Se llamaba Pampernick. Pampernick. Mira, por ahí eso? lo nombraron estaba, también. Acá en Mendoza estaba la calle de La Valle, pero una cadena internacional enorme. Y, por ejemplo, hay gente que hoy, gente de mi edad, sí. que yo lo he escuchado, que va a, la, a ponerle al McDonald's, uh -huh. y le dice, dame una frenis. <risa> Adiós, y en los chicos sucio. te miran con una cara, porque sí, las frenis en, en Pamper eran las papas fritas. Mirá vos. Entonces, eh, hay gente que se quedó con eso de las frenis. Dios, eh, fue muy fuerte Pumpernic. entonces. Dice, dame una frenis Y los pibos los miran con, con cara y claro. dicen ¿Qué dice este hombre? Claro, ¿en qué idioma habla, señora? Claro, está hablando en otro idioma Y no eran las papas fritas de, de esa, de esa Mirá, cadena no, no, no, no la tenía eso, No bueno. sabía, no lo conocía Bueno, y también vamos a hacer un recorrido por las golosinas de los 90 Me encanta Aquellas cositas que comíamos, que probábamos Que no comía cuando muy Pero aquí te vos sí. estás hablando que comíamos oh, ¿De Ay, qué, ¿de qué sos? Del 97 Ah, bueno, no, claro, llegué Llegué, llegué sí, a agarrar algunos Por ejemplo, ahí estaba nombrando de la mielcita ahí. Que en realidad nosotros le decíamos eh, Champusito. Los champusitos. Claro, le decíamos, pero bueno, también se hace mielcita. Oh, Depende de la edad que tengo. Después también, sí. bueno, esta de fondo. La gallinita. La gallinita la la nomás. Gallinita una revolución para mí. Planos, sí. Sí. La gallinita, sí, porque existían. nunca supe ¿Sí? ¿sí? que tenía forma de gallina. Se me vino a enterar con 23, 22 años que tenía forma de gallina. Yo pensé que era un heladito. Ay, bueno, Ay. No, no, no, es que viene el heladito con... también. Claro. Pero esta era la gallinita, Tiene mucha forma de gallinita. Pero se llama gallinita, y después, si le, le, le empezás a prestar atención, se ve bien el dibujito. De la gallina. De la gallina. Ahí Todo tenemos esto el hilo consumía, qué emoción. Un alfacorcito, ¿eh? bueno, a veces no llegué a, a conocerlo, pero me figuraba en todos lados. Bueno, es que la alfajores mía, han pasado miles, miles. Después los famosos chicles y los Dinogo, que eran los que estábamos hablando ayer. Sí. Así que venía el paquetito y un chicle que representaba una fruta, sí. por ejemplo, una sí. sandía, un sí. melón. Venían. dados buenísimos. Sí, eran buenísimos. Qué esos Yo, chicles? Mira, a mí me gustaban las galletas sí, que se dejaron de fabricar de unas marcas muy conocidas, ¿no? Eh, se llamaban ondina. Rarísimo. Y tenían no. como el dibujito, como no, unos. Mentira. Como unas. Gu, googleame ondinas galletas. <risa> Googleámelo, que la, las quiero ver en pantalla. Es como y, la de los dinosaurios. Galletas. No sé si ondinas, ondinas, pero de, de rodito o las comidas cuando eras chico. Claro. Ah. claro. Y un poquito adolescente también. O sea que. Es... Ya era más que chico. A, a mí, ¿sabes cuál me gustaba? El 1, 2, 3, listo. El pescito. Ah. Ay, buenísimo. Sí. el otro día me lo busqué por Mercado Para, jurarme que busco? están buscando las ondinas. <risa> Seguro, están buscando. Y después están un, dos, tres listos también. No las vi nunca más en mi vida, eh, hace tantos años. Ahora, ¿por qué esos productos que pegaron tanto sí, se dejan de...? mira ah, Ahí está. Chicos, Hagamos esas son las sonidas. No Retro existen más Claro, la, la imagen es horrible porque se Eran como de coco o de vainilla. muy bueno este eran de vainilla. De vainilla de de de qué, de qué, de, O sea, ¿de qué marca? De, de hecho, que... mira eh, Hubo galletas que en un momento desaparecieron del mercado sí. Porque cuando aparecen las famosas chocolinas sí. Aparece junto con las coquitos ah, verdad, Coquitos vamos. y chocolinas Aparecen sí. juntas Las de coco desaparecieron del mercado durante uh -huh. mucho tiempo Y después cuando se empezó a hacer famosa Hacer la torta con las de chocolate Alguien dijo Che, si reflotamos las otras E inventamos una torta pero con coco Claro y, y volvió a salir las coquitos Y volvieron a salir las coquitos Están ah, en el mercado mirá, de Ah, no sabía No sabía porque las la claro, consumo un montón también ¿Viste? Me encanta Entonces debe estar relacionado con eso De lo que estábamos diciendo De por qué esas marcas que pegaron tanto Desaparecieron Por eso mismo